lo hacemos reconociendo nuestras faltas, invocando su misericordia. Tú Jesús que viniste a buscar a los que estaban perdidos, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Tu Jesús que quisiste entregar tu vida para rescatarnos, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Tu Jesús que quieres reunirnos en una sola familia, en un solo rebaño, Señor ten piedad. Señor ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.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 mil gracias te damos porque tú nos enseñas a amar Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor Oremos Señor y Dios nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, en la esperanza y en la caridad,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 Mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora de más calor, alzando los ojos, divisó a tres hombres que estaban parados cerca de él. Apenas los vio, corrió a su encuentro desde la entrada en la carpa y se inclinó hasta el suelo diciendo, «Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que los traigan un poco de agua. Lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron, «Está bien, puedes hacer lo que dijiste». Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, «Pronto, toma tres medidas de la mejor harina, amásala y prepara unas tortas». Después fue corriendo hasta el corral, eligió un ternero tierno y bien cebado y lo entregó a su sirviente, que de inmediato se puso a prepararlo. Luego tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado y se lo sirvió. Mientras comían, él se quedó de pie al lado de ellos debajo del árbol. Ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Ahí en la carpa, les respondió. Entonces uno de ellos le dijo, volveré a verte sin falta en el año entrante y para ese entonces Sara habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te, Te alabamos, alabamos, Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Señor, ¿quién, ¿quién entrará, entrará en, en tu casa? casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino. El que no estima a quien Dios reprocha, reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado. El que no presta su dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. Señor, el, que acepte, el, que pre, el que procede así, nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Colosas Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la Iglesia porque de acuerdo con el plan divino he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la Palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les, he, les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio que es Cristo entre ustedes la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortamos a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcance su madurez en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor.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 Y ahora vamos a ponernos de pie y vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,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 Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.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 Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen. Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor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 para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del sí, señor. señor Jesús.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 Bye.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 Oremos dando gracias a Dios. Padre celestial, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén